Esto parece una montaña rusa, a veces viene Nicolás Maduro en su vida, luego, pum, se baja, luego se sube, hoy de pronto está seguro, mañana pum, decliva porque las cosas comienzan a cambiar de rumbo, pero esta montaña rusa comienza a tener algo bastante interesante, porque aquí la cosa, mejor dicho, se está poniendo caliente, se va a destapar la olla y se sigue destapando, porque... Resulta que... Recordemos que Alesa... Se tiene como un presunto... Testaferro de Nicolás Maduro... Y... Todo indica... De que Es un 100% real... Lo otro... Alesa... Lo extraíta en Estados Unidos... Por el lavado... De... Un poco más de 350 millones de dólares... Lo que son los famosos... Lavados de activos... Perfecto... Ahí vamos... Bien... Pero resulta que ahora... Como decía mi abuelo... Otra pata que le nace al cojo... Es... Que Ecuador... Lo vincula con unas pruebas que tiene la fiscalía en Ecuador Y a la vez reparte esas a cinco países más Donde figura una empresa maquiavélica Que viene el talón de Aquiles del señor Maduro ¿Por qué? Porque resulta que las empresas la vinculan con Alesa y con Venezuela Y van a mirar en los cinco países y aparece la misma empresa con Venezuela o sea, piensa mal y acertarás O como decía en la adivinanza Blanco es Gallina lo pone, se frita y se come ¿Qué más puede ser que eso? La cosa está muy clara Aquí se está destapando y Si yo voy a sacar un análisis Esto que está pasando Huele como a, como a maluco Como que se está destapando la olla Como que Maduro puede estar comenzando a caer Puede comenzar a derrumbarse. Yo quiero que le pongan mucho cuidado. Y ustedes mismos saquen sus propios análisis. Porque él sigue haciendo arbitrariedades por un lado. Por otro, él se sigue inventando marrullerías. Pero lo que pasa aquí ya no es que yo hable duro. que saque pecho o que trata de mostrar una cosa. Lo que hay aquí son pruebas. Que de llegarse a comprobar eso. Maduro iría extraditado a los Estados Unidos. Ahora, yo le voy a poner un ejemplo, solamente también para que ustedes lo analicen. Vamos a pensar que en este momento, Alex él está convencido que él no va a hablar absolutamente nada, que él va a ser fiel y firme a Nicolás Maduro. Alex tiene poco más de 50 años. En este momento, los delitos por los que se le está imputando, pueden llevarlo a 50, 60 años de cárcel. O sea, que él ya no saldría. Por lo menos en esta vida ya no saldría de una cárcel de Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos es bien avión, le dice, venga hermano, hagamos una cosa, entréguenos la verdad en cochina a la gente que realmente tienen que considerar que es a Maduro el, el jefe de todo, y lo sacamos en 10, 12 años. Yo creo que se le dañaría chip, porque diría, si, soy, si yo soy fiel a Maduro, voy a morir en una cárcel. Si le soy infiel a Maduro, y hablo con la verdad, pues voy a salir y voy a disfrutar, porque harta platica sí si tiene por ahí guardada. La cosa se le sigue complicando al empresario colombiano, y aparte de eso se está llevando por delante sin querer queriendo, como dice el chapulín colorado, a Maduro. Ya que los países que lo vinculan todos están relacionados con Venezuela, por eso el Congreso de Ecuador enviará el caso de Alex Sartre, a las fiscalías, óigase bien, de cinco países más No se está especulando Hay motivos suficientes para señalar presuntas exportaciones ficticias Realizadas entre el país andino y Venezuela A través de un sistema de compensación denominado Sucre Ojo, esta vaina se está colocando calientico El Parlamento de Ecuador enviará a las fiscalías de cinco países La investigación de un caso de corrupción que involucra al empresario Alessab identificado como testaferro del dictador Nicolás Maduro Digo que esto se está poniendo bueno y quiero que ustedes sean los, los mismos que les... Ustedes mismos van a sacar los análisis Porque, ay, como digo yo en la noticia de fresco cuando veo que se está destapando esto Y por fin de pronto ese país hermoso de Venezuela, esa población hermosa de Venezuela Esos hermanos venezolanos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 aprobó el informe que vincula a Alesap en un caso de presuntas exportaciones ficticias realizadas entre Ecuador y Venezuela en el pasado a través de un sistema de compensación denominado Sucre. Además de esto, los comisionados aprobaron el informe y anunciaron que remitirán el, su contenido a las fiscalías de Estados Unidos, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. O sea, Miércoles, la cosa de, se, puso, se puso TESA Para Alexa de pronto no tanto Pero para Maduro, yo creo que ese man debe estar más asustado Que una ardilla en un palo bajito La comisión de fiscalización indicó que las empresas ecuatorianas Que participaron en negocios con la firma de Sar, Foglocons Fueron creadas con el único objetivo de generar operaciones ficticias óigase bien, grábense este nombre Foglocons Ahora no solo las compañías de Ecuador estarían involucradas, sino que también hay otras domiciliadas en países como España, Colombia, Holanda y Estados Unidos. Vuelvo y digo, se sigue destapando la olla podrida. Que se beneficiaron pese a no ser parte de los países de la alianza bolivariana para los pueblos de América Latina, ALBA, que participaban del sistema SUCRE. O sea, todos estaban comiendo calladitos. Las investigaciones arrojan que no es casualidad que la mayoría de las transacciones comerciales realizadas bajo el sistema Sucre eran ficticias oígase bien que la mayoría o sea se creó esa empresa exclusivamente para hacer cochinadas para hacer cosas que no estaban dentro de la legalidad eran ficticias y sobrevaloradas de esa manera se constituían en una supuesta herramienta para ejecutar delitos como enriquecimiento ilícito especulado, defraudación tributaria, entre otros, precisó la comisión en su informe. La autoridad aduanera ecuatoriana certificó que las empresas exportadoras de materiales de construcción en su mayoría nunca llegaron a realizar operaciones comerciales y solo simulaban transacciones internacionales. A ver, ¿cómo sería la figura? Es muy fácil de, de asimilar. Mientras está aquí en el país y se negocia aquí en el país, pues obviamente tienen que declarar, tienen que hacer su IVA, su retención, sus impuestos, todo el movimiento acá. Pero ellos simulaban transacciones internacionales que ellos podían estar acá, pero pasaban muy por encima. O sea que acá casi no se enteraba porque era, es como un vuelo cuando va pasando por encima de un país. Que el hecho de que pase por encima, eso no quiere decir que estuvo en ese país porque pasó por encima. Es más o menos una explicación... Eh, digamos coloquial algo que causó sospecha fue el aporte económico que la esposa de esa micaela lejere la cual habría hecho al movimiento alianza país ojo a esto eso fue en el 2013 que entonces lideraba el expresidente rafael correa 2007-2017 cercano al fallecido exmandatario venezolano hugo chávez o sea, fue una plática que salió ahí como por colaboración, al parecer. El Consejo Nacional Electoral CNE de Ecuador, por su parte, pide que se investiguen los fondos para la campaña presidencial del correísmo y más exactamente de Rafael Correa en 2013 y que la Fiscalía Ecuatoriana determine responsabilidades en las superintendencias de compañías entre el 2010 y el 2014. Como cosa casual, aquí aparece otro gallo de perea, otro que ya está por ahí salpicado y que estaba por ahí escondido, pero aquí resalta su nombre, como es el señor Álvaro Pulido, quien también fue mencionado en el informe por sus relaciones con la empresa de Alessar, quien espera en Estados Unidos por un juicio después de que fue extraditado recientemente desde Cabo Verde. A la vez las autoridades estadounidenses tienen supuestas operaciones relacionadas al narcotráfico y también imputado en un proceso que siguió la justicia ecuatoriana contra Flocons, otro que aparece ahí desde el momento que se constituyó la empresa en 2011 tuvo como socios al propio Alex y al colombiano Purido vuelvo y digo, apareció otra joyita la corona a los que se relaciona ...con la comercialización de unas casas prefabricadas... ...por valor de 465 millones de dólares... ...que nunca llegaron a construirse... ...en el territorio venezolano... ...ustedes saben que eran como... ...ustedes recuerdan que alguna vez lo dije yo... ...en una noticia acá... ...que desde la época de Chávez... ...se hablaron de 21 proyectos... megaproyectos ...que eso iba a cambiar la estructura... ...y la cara de Venezuela totalmente... ...de los cuales... Eh, creo, si no estoy mal Se realizaron tres Otros tres se comenzaron Quedaron en la mitad Y de los otros, como dice el dicho Esa platica se perdió O sea que aquí lo que se está destapando Es que, mejor dicho Donde siga así Van a tener que sacar a Chávez de la tumba Para que venga a pagar también Porque aquí va a volar M para el zarzo ahorita, Es lo que yo les estoy diciendo Ahí le tengo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.